Retorio, marcha una procesión Con un bo al calvario, sufriendo va La cruz sobre su espalda, llegándole esa No puede caminar y no puede dar un paso cal sobre el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito levántate maldito oh, no. No puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mire su actuación, de Dios en compasión.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 No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No merezco su paso Dios en compasión.